Pues he preparado una presentación um, que, bueno, que primero empieza con, con la historia de Globo, eh, cómo empezó, ahora sí, y, y después ya vamos un poco más a cómo nos vemos, cómo vemos Globo como plataforma que está teniendo impacto, obviamente no solo a, a, a los usuarios que servimos, sino también a, a los comercios y, y a los repartidores. Pues, Globo empieza, no en 2014, en, en inicios de 2015. Uh, yo estoy ingeniero aeronáutico, estaba trabajando en Airbus como, como becario, um, donde decidí que, que lo de ser ingeniero aeronáutico no era, no era, no era lo mío y, y decidí volver aquí, a casa, a casa de mis padres, um, a emprender. Y la primera idea que tuve, pues es, oye, vamos a montar una plataforma que conecte a gente que, que, que tiene muy poco tiempo, Um, con otros que sí si que tienen más tiempo y están dispuestos a hacer cualquier tipo de recado o tarea en, en la ciudad. ¿no? Esta era una idea pues, muy, muy generalista y montamos este primer producto, que es lo que llamamos el, el Globo 1.0. Um, empezamos con él a mediados de 2015 y era una app eh, muy sencilla, que funcionaba muy mal. Eh, que tenía dos botones que uno se llamaba envía lo que quieras y el otro decía pide lo que quieras uh, y después los usuarios escribían lo que lo que necesitaban. Cobrábamos un fee que era fijo de, de 4,90 al principio creo que era cinco y medio y, y lo lanzamos aquí en Barcelona. Um, este servicio no funcionó a nivel de crecimiento, no, la verdad, no, no crecíamos mmm, prácticamente nada. Um, y después de iterar mucho y, y hablar mucho con, con potenciales usuarios y todo, vimos que, una, el usuario no entendía muy bien eh, cómo utilizar la app. ¿no? Era algo tal vez demasiado innovador, esto de escribir cualquier cosa. Um, dos, que la gente buscaba contenido. ¿no? Decía, oye, yo, cuando abro la app me gustaría ver ideas, precios, productos, eh, tiendas. Y después que el precio era muy caro. ¿no? Nuestra única fuente de ingreso entonces era... El, el usuario y cobrarle 5 euros al usuario pues nos, nos dejaba con un, un nicho muy pequeño ¿no? y, y, y con muy poco espacio para crecer. Y entonces bueno, estuvimos eh, un poco hablando con inversores a ver si seguíamos el proyecto o no. Al final conseguimos un, otro grupo de inversores que confiaron en, un, en una nueva idea en el Globo 2.0, que era... Eh, oye, vamos a, con lo que tenemos, vamos a añadir un, un marketplace, ¿no? Vamos a empezar a, a, a contactar a tiendas de la ciudad, de cualquier tipo, restaurantes, solisterías, eh, supermercados, eh, tiendas de electrónica. Eh, estas nos dan una comisión por cada venta que les llevemos y esto nos va a permitir financiar parte del servicio que ahora le cobramos al usuario eh, y, por lo tanto, democratizar un poco más el servicio y, y, y que los costes de entrega pues, sean mucho más baratos, ¿no? Y esto es lo que lanzamos en más o menos al cabo de un año, en mayo de 2016. Eh, y ahí es cuando las cosas empezaron a ir bien a nivel de crecimiento. Um, empezamos a crecer en Barcelona, abrimos Madrid, abrimos Milán. Um, y Estuvimos los primeros dos años bastante concentrados en estos dos países, en, en España y en Italia. Eh, lanzamos, eh, lanzamos, no sé, unas seis ciudades por país, más o menos. Este es el producto actual, nosotros hoy mismo nos vemos como una super delivery app, una de las pocas apps del mundo que te entrega cualquier cosa de la ciudad, más allá de food, más allá de comida, sí que es cierto que restaurantes es nuestra principal vertical, representa más o menos un 80% del negocio. Y tenemos ambiciones de ir un poco más allá, ¿no? Vemos Globo como una plataforma de, de tu ciudad que te permita solucionar más casos de uso de cualquier ciudadano. Um, y estamos viendo cosas como, como, como eventos, uh, como servicios de casa... Um, pero bueno, son cosas un poco más para, para el futuro. Um, cuando vimos que el modelo funcionaba eh, en España, en Italia, eh, también fuimos a Portugal, Ahí es cuando la empresa pues, pudo captar financiación eh, internacional. Um, el primer inversor internacional fue, fue Rakuten, que es el, el grupo japonés. Um, y ahí es cuando empezamos a expandir. Y, y, y veis en la derecha la expansión que hicimos, sobre todo fue en 2018. Um, y nuestra expansión se basó bastante en países donde lo que era el comida a domicilio online aún estaba subdesarrollada. Eh, lo cual nos permitía eh, entrar y con, y, con, y con presupuestos bastante bajos crecer muy rápido porque éramos los, los, eh, la, un poco la, la empresa más disruptiva en cada país. Abrimos unos 26 países, casi todos fueron bien, tuvimos dos que fueron mal que tuvimos que cerrar, que fueron Brasil y, y Chile um, y bueno y construimos Construimos aquí en Globo lo que llamamos una, eh, un grupo, un equipo de, de, de lanzadores, que básicamente eran gente bastante joven, que buscaban experiencias internacionales, donde que pasaban por un curso aquí en Globo de, de unos dos meses, les enseñamos todo. Cómo, cómo funciona el Globo, cómo se lanza una ciudad, uh, etcétera. Y estos eran pues, los, los empleados de Globo que de manera así bastante nómada iban país por país y nos permitió, nos permitió eh, abrir muchos países a una velocidad eh, altísima. ¿no? Abrimos eh, en 2018, creo que estábamos a un ritmo de, de una ciudad nueva cada dos días de media um, y creo que dos países nuevos al, al mes. Um, es un negocio que el, el, el que el que entra primero tiene bastantes ventajas. ¿no? Eh, sobre todo cuando, cuando cierras los, los, los acuerdos con las principales marcas de, de toda la ciudad. Um, esto te da mucha ventaja. Esta es la gráfica de, de crecimiento. Estos son, eh, pues vendrían a ser pedidos semanales. Uh, ahora mismo la empresa está entregando unos 6 millones de pedidos cada mes. Um, mira al día. Los altos, estos altos y bajos son relacionados con, con veranos y navidades que, que, que cae mucho la demanda. Y, y esto para que os hagáis un poco la, la idea del tamaño de la empresa. Ahora mismo hay unas dos millones de personas que piden, que piden cada mes. Um, en las oficinas tenemos más de 1300 empleados, la mayoría están en Barcelona o más de la mitad. Eh, donde tenemos, pues sobre todo, todo el equipo central de tecnología y, y, y de data. Um, y estamos entregando unos 70 millones de pedidos. Ahora hablaremos, pero trabajamos con más de 20.000 comercios locales eh, y más de 40.000 eh, mensajeros en, en todo el mundo. Y todo esto, pues, eh, que es la segunda parte de, de la charla, todo esto dentro de una sociedad que sabemos que está cambiando mucho, um, eh, lo que es la industria de, de delivery, sobre todo de comida, pero también de otras cosas, es de las industrias que más va a crecer eh, durante, en, en los siguientes 10 años. Hay varios estudios que dicen que crecerá a un ritmo de 20-30% cada año en los siguientes 10 eh, años, um, donde sabemos que todo lo que es el trabajo está cambiando um, y donde en los siguientes años habrá mucha más concentración de población en las ciudades. ¿no? Y ahora vamos un poco pues, a cómo vemos los usuarios de Globo. ¿no? Dentro de la empresa siempre hablamos de, de tres usuarios. El, el consumidor final, el mensajero y, el, y, el, y nuestro partner, que, es, que, que son comercios, eh, sobre todo restaurantes, pero también comercios de, de, de, de cualquier vertical. Eh, cada uno de ellos lo tratamos como si fuera un usuario. Eh, tiene sus métricas de, de satisfacción, sus métricas de adquisición, de retención, eh, etcétera. Um, y la propuesta de valor obviamente es muy distinta, ¿no? Pues al usuario le ofrecemos tiempo, le ofrecemos eh, eh, un servicio que, que, que, que esto, como digo, va, va, no va a parar de crecer. Um, a los mensajeros les ofrecemos eh, un ingreso que, es, que suele ser adicional y que es y que es eh, y que es flexible. Um, y a los comercios les damos una entrada a un mundo online de delivery um, y, y una logística que tecnológicamente es muy compleja de, de desarrollar um, y que les abre puertas un poco a, a vender a, a en otro canal um, y sobre todo también a vender a toda la ciudad. ¿no? Solemos trabajar con muchos pequeños y, me, y medianos comercios que, que solo tienen pues, impacto en, en su pequeña zona de la ciudad y esto les abre a, a, a toda la ciudad. Entonces los, los partners, um, como decía, trabajamos con más de 20.000 um, en todo el mundo. Creo que en España son, uh, deben ser unos 4.000 más o menos. Uh, lo principal que nos ofrecemos es tecnología. no? Son comercios que, que se apuntan al el globo como su primera eh, experiencia online, es decir, que nunca han vendido a través de un e-commerce o, o de una web, o no, no, no, no han tenido presupuesto para desarrollar su propia app. Les damos acceso a una, a una base de usuarios que es, que es enorme. Eh, en total, en todo el mundo, pues ya hemos tenido más de 7 millones de personas que han hecho un pedido. Um, y, y, y obviamente es, es, es, es, eh, es ingresos incrementales. ¿No? Eh, creo que bueno, en, ahora mismo, a nivel anualizado, estamos transaccionando más de mil millones de, de euros, eh, que todos van, pues, al final, con una pequeña comisión que nos quedamos, pero todos van a, a, a, a las cuentas de estos negocios. Sí que es cierto que trabajamos con empresas muy grandes y con las marcas más grandes del mundo, con McDonald's, con KFCs, etcétera, eh, pero hay, una gran, hay un gran long tail, eh, de, de pequeñas, medianas y. y, y de, de empresas pequeñas y medianas que, que, que también trabajan con nosotros. Creo que el dato en España es que cuando coges este grupo de medianas y pequeñas empresas están ingresando de media ya anualmente más de 12.000 euros um, con, con Globo. Suelen ser de empresas familiares o unipersonales que, no, que, que, que, que, que esta diferencia, ¿no? estos 1.000 euros, 2.000 euros adicionales al mes, pues puede. Puede, puede hacer una diferencia. Mensajeros, trabajamos con más de 36.000. Creo, creo que este mes ya llegaremos a, a más de 40.000. Um, estamos muy en contacto con ellos, a nivel, pues eh, también cara a cara, pero también hacemos muchos... Eh, de, de satisfacción um, a nivel semanal. Lo que leemos de todas estas encuestas es que la satisfacción es alta, es decir, que es una solución que funciona para muchísima gente. Eh, siete de cada diez, cuando les haces la pregunta de ¿estás satisfecho con la, con la solución que te ofrece Globo? Dicen que sí. Um, esto es tanto a nivel global como a nivel España. Um, y encuestas tanto internas como externas nos, nos dicen que la flexibilidad es muy importante. ¿no? Este hecho de, de que sea una plataforma que te puedes apuntar y empezar a generar ingresos en cuestión de horas y de manera flexible sin, sin que tengas que reportar a un jefe ni, ni y trabajar cuando quieras y, y como quieras es, es de las eh, es de lo más importante por, las, por la cual todas estas personas están apuntando no solo a Globo sino a, a cualquier otra plataforma. Un dato importante, a nivel mundial el 34% del, de los Globers, de los mensajeros, eh, antes de entrar en Globo, estaban, estaban en, en el paro. Creo que esta cifra en España es un poco más baja, entre el 25 y el 30. Y como he dicho, ¿no? las ventajas principales que, que ofrecemos a estos mensajeros es una flexibilidad. Trabajan cuando, quiero, cuando quieren y, y, y cuánto quieren. Um, la flexibilidad llega tan lejos hasta el punto de que si están en medio de un pedido y deciden dejarlo o irse a casa, pueden hacerlo, sin que haya ninguna penalización en, en cómo organizamos todos los mensajeros en, en la plataforma. Obviamente después hay eh, un sistema de ratings, de puntuación, que nos dan los, los usuarios para los, los mensajeros. Uh, la plataforma ofrece una, una un seguro privado, eh, que es un seguro bastante competitivo, que les cubre en caso de... De, sobre todo de accidentes, um, y también la flexibilidad o la libertad de trabajar con, con varias plataformas. Eh, vemos la mayoría de nuestros mensajeros que no trabajan solo con nosotros, sino que trabajan con varias plataformas a la vez y que cada día pues deciden eh, dónde ir y que a utilizar y que a para abrir um, y por lo tanto para nosotros es, tan, es, es, es siempre tan importante mantenerlos muy competitivos, no pagar bien, que el trato sea bueno uh, y que estén cómodos con nosotros porque si no sabemos que al día siguiente pues se irán con un competidor o con cualquier otra plataforma. <coughs> um, perdón. Eh, en España, estos son datos de España, eh, pagamos por pedido. La media se paga, ahora en España está en 5 euros, son pedidos que hacen en una media de 26 minutos, lo cual por hora, eh, depende de lo rápido que vayan o lo rápido que quieran ir, la media está entre 8 y 10 euros por hora. ¿vale? Eh, no pagamos por hora, pagamos por pedido, pero cuando haces la media de minutos trabajados o horas trabajadas eh, entre, lo que, entre lo que ganan, pues son entre 8 y 10 euros por hora. Lo cual si lo llevas a un... A las 40 horas semanales, que, que, que insisto, hay mucha diversidad de, de cuántas horas trabajan pues, cada mensajero. Um, nos daría que estas 40 horas semanales eh, un Glover ingresa 1.360 euros. Obviamente con esto se tiene que pagar eh, otros gastos, como autónomos o como pues, la gasolina o la moto. Um, pero incluso así pues, el, el salario está bastante por encima del, del, de lo que sería el salario mínimo interprofesional en, en España. Otros datos eh, en España. Estos son, pues, eh, nuestra flota en, en España, pues, qué, qué tipo de vehículo utilizan. La mayoría utilizan bicicletas, otros motos. Hay un 18% que, que utilizan otros, otros medios, sobre todo coches o, o patinetes. Um, como veis, más del casi el 70% de los mensajeros trabajan menos de 40 horas eh, un 40% de los mensajeros trabajan menos de 15 horas um, y aquí es donde ya empezamos a ver los, la, la diversidad de grupos que hay en, en eh, o que, que, que, que, que se apuntan a estas plataformas por una parte pues está el perfil un poco más del estudiante que trabaja eh, dos tres horas eh, al día sobre todo en fin de semana. Eh, tenemos las personas que, que tienen un trabajo principal y utilizan Globo como... Uh, y después eh, tenemos tal vez el tercer grupo que son más personas que vienen del paro uh, o inmigrantes que buscan su primer trabajo en España y que sí, esto sí que vemos que están trabajando más pues, eh, más eh, jornadas más, más largas. Todos trabajan las horas que quieren uh, y, y lo deciden cada día cuántas horas quieren trabajar. Como he dicho, el pedido mínimo, por el cual se paga unos 5 euros, eh, lo hacen de media en 26 minutos en, en España. Y ya para acabar, este, este es Sasha, eh, alguno de vosotros lo, lo conoceréis, es, mi, es el cofundador de Globo empezó conmigo desde, casi desde el día 1. Creo que algo que coincidimos Sasha y yo es que nos, nos mueve mucho el impacto que tenemos que estamos teniendo como empresa, el impacto social. Um, tanto es así que Sasha ahora su, su trabajo eh, full time, es, eh, su departamento hoy en día es eh, Public Affairs, que, donde básicamente su, su función es trabajar con los reguladores y ser muy proactivos con todos los países donde, donde estamos, para que entiendan pues, un poco la realidad que estamos viendo con, con todos los mensajeros. Um, entendemos que es algo que, que está yendo muy rápido y que se tiene que regular, y queremos que se regule pues, eh, eh, sobre todo um, defendiendo lo que más les interesa a los mensajeros, que es flexibilidad y también añadiendo otros beneficios sociales que hoy, que hoy en día no se pueden ofrecer bajo la, el marco regulatorio actual. Um, Sasha también está trabajando en Sustainability, en nuestro impacto eh, medioambiental. Um, al final estamos moviendo millones de pedidos eh, y, y creemos que podemos tener un, un impacto si lo hacemos bien. Um, y Sasha también se ocupa de, de todo nuestro impacto social. Y sí que es cierto que ahora nuestro principal foco son nuestra flota de Glovers. Creemos que podemos hacer muchísimas cosas en los países donde nos lo permiten para añadir más beneficios a, a nuestra flota. Um, desde seguridad eh, vial a todo, todo tipo de beneficios y, y, y descuentos para, para nuestros mensajeros. Hay otra gran área que es, que es, el, es el Food Waste, eh, donde creemos que no trabajamos con muchísimos restaurantes a los que pues con data o con otros servicios podemos ayudarles a que minimicen su eh, su, su food waste. Um, y, es, eh, y, es, y, es, y es el departamento en el que está montando Sasha ahora. Y hasta aquí la presentación. Um, insisto, gracias por invitarme y cualquier pregunta encantado de contestar. Bienvenida. Gracias.